¿Me no es no. necesario no, no, Hola chicos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez vamos a estar jugando de función eh, en qué? qué capítulo es, no sé eh, El tercer capítulo El tercer capítulo de esta campaña El cuarto episodio, el cuarto episodio. El cuar Y el cuarto episodio de la serie ¿no? <risa> Y ya <risa> comenzamos no, no. mira, ya llegamos acá. Claro pero Así de rápido. Ah mira, es el final. ¿Solo son tres mapas? Creo que sí. <risa> ah mira, solo son tres mapas. Son, son indestructibles, eh <risa> Bajamos, bajamos, bajamos. Sí, sí, sí. Este es el más difícil, ¿verdad? Sí. Te tocó lo más fácil. <risa> A ver, a ver, a ver. Uy, gasolinas, hay que llevar. 16. ¿eh? 16. Las que estén más lejos, las que estén más lejos. Tú las de lejos, yo las de cerca. No, güey, me iba a venir por la maldita anterior. De repente voy, no, voy a llevarlo. No ya, vamos para la sala de allá. Por, no, eh, no ¿Por esta es acá. Tú veas tú tú no, a esa no, que está ya en el segundo piso de esa casa. Ya voy, me voy a morir. Ya, sígueme, sígueme, no, sígueme. No, sí, sí, sí. Entramos, al <ríe> en anterior. Sígueme, sígueme, sígueme. Yo llevaba uno, pues yo llevo el otro. <ríe> Atacuí, <ríe> boomer, boomer. ¿no? no, no, no, no. Ahí está, sea. Son mis hombres o no, sea. Ay, la, eh. oh, sí, güey, <ríe> no te tienes? ¿Dónde ¿Dónde qué no sé. ¿Eh, ya, está, ya está, ¿Cómo has hasta allá? <ríe> Yo de lado. La... La... Lo agarro. Voy por otro Voy por otro lado. No, están ahí. Estuve por otro lado. Sí, sí, sí. sí sí si sí. A ver. Sí, sí, otro, ¿verdad? El Barry lo tiene, ¿verdad? Sí, ¿Y sí, ya sí, acaba de llevar uno. Hay bastantes. Sí, sí. sí, sí. Los que están en el segundo oficio están más cerca de donde quieres Acá hay unos. <coughs> el uno. Tengo uno. no, okay, ¿eh? No, no, no no. No, ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame, No bien, yo llego, Tengo llego. no Agárrate, hey, vamos para acá, vamos para acá. ¿Ah? Pequeño temblor, estamos en Chile, no Así que... Sí, no ¿Está por donde estás tú? Antes mover Hey, lo barril! ¿Ya, ¿Ya no, los no, has matado tan, ya? ¿Eh? No Mira, ¿qué Ay, acá está sí. es el barril? Sí, es? sí, acá hay un barril Mira, si quieres que entón... Me va a ya trompados, voy a... Ya, ya, llévalo por ries, llévalo este oh, no. gasolina Toda ese, toda resita Espérate, no ahí, dios. Dios. Ya, ahí. Los, los juntos, los juntos, espérate, espérate Sí, están, Cuéntanos, san, cuéntanos, cuéntanos, Cuéntalos, cuéntalos, cuéntalos, cuéntalos, Ok, lo voy a dejar acá. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Estoy contando, uh, No huyes, me voy a meter a ti. ¡Dick! ¡Dick! ¡No, dick no metiendo, me estoy no me Como que les estoy metiendo, yo me estoy muriendo, mira. No. Maldita sea. <ríe> Donde estoy muerto yo. Me... Eh. Donde estoy muerta hay un reanimador ahí. Si quieres vas y me revives. Oye, que voy a ir, what the fuck Vete, me sale. Ok, what the fuck, <ríe> ¿Dónde es Morse? Por ahí, por ahí Por acá ¿Hm? A una casa mía, por la izquierda, ajá ¿Aquí? Por ahí hay unas gasolinas en el segundo piso, en una casa Por ahí está Allá? Cuerpo. Ajá, a la derecha Derecha, derecha, derecha, derecha A la izquierda Por otro lado, por otro lado, por la... ¡No! Ay, ¿qué fui? ¡Por la otra calle! ¡Ay! ¿Dónde está el que había ¿Por dónde está sí. el smoker? Sigue, no, sigue, sigue, buscando nomás le... las gasolinas Espérate, ah. ¿Dónde? Uh -huh. Busca, busca! ¿Dónde? Izquierda Adrenalina. ¡Pare, bueno, para izquierda, ahí, para ahí, para izquierda, ahí. Izquierda. Uh -huh. No, no, no, Más atrás, date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta Por, por, un, ¿por dónde donde ha venido el tag, por ahí, por ahí, por donde ha venido el tag, por ahí Ok, ok, ok, ok Por donde ha venido el tang? A espalda, a espalda, a espalda, a espalda Otro mal Tú puedes, tú puedes, tú puedes Que son dos, que son dos tags ¿Qué tal, güey? <risa> ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Dónde? Ahí sí, ya está, está, está, ya está muerto Ahora sí, ve por donde... Te dije que por donde ha venido los tanks ¿Acá? Hay una, ajá, hay una casa mía, mira, mira, Hay unos barriles ahí en el segundo piso de una casa que está al frente Ahí, ahí, por ahí me he muerto ¿Los viste? Por ahí, por ahí Ajá, ajá, ajá Ajá, por ahí, por ahí entra Ajá, ajá, ajá, ajá. No, no, cuidado Cuidado, cuidado, otra vez no, por ahí, no hay atrás es por un garaje que queda a su costado de esa casa Para el otro lado, para el otro lado, ajá, por ahí, por ahí, para ahí, ahí, ahí, ajá, para ahí, para ahí Ajá, algo así como era. Ajá, por ahí, por ahí, por ahí Ahí ya... ya no hay el desfibrilador. Fue... qué? Tal, ah, ya me lo cogí yo, ahí está, ahí está, ma, ruido, Ruta, ¡Mira que hay otro! ¿Pero? ¡Aquí hay otro, güey! Yo ya, ya, ya, ya lo agarro, yo lo agarro. No, además el... más rentable. <tose> Agarrando los desfibriladores que los motociclis. <tose> Creo que sí. Déjame, le llevo. Ya, ya te, ya te. Corre, corre. Oye, no, no pasa, no pasa. ¡Venga, a darle. Voy andando, voy andando. Sí, voy llenando, voy, sí, voy, voy a traer los que están acá. Mira, los bots están ahorita en problemas <tose> Ay, güey, me voy a morir no, güey, en los la... no, dos <tose> <tose> No, roche Y anda, y anda, No ve y ve y y revivete y revive, hay que ayudarlos, hay que ayudarlos okay. Oh, mira, <tose> ¿qué fue? eso te es el teletransportado, el nick, eh. ¿Dónde está el desfibrilador? Lo dejé acá. Ahora oh, no. no está acá, güey. Hunter, hunter, hunter, hunter. Ay, le pega a Nigger, Nice shot. Reyugo en Sorrochel, sí Si, sí si, si puedes, si puedes. Tengo un Ay, el desfibrilador! ¿dónde está? No, desagarré el desfibrilador. Uy. No te preocupes, ya le maté a, do a dos smokers que estaban a juntos, Mira, perdón, mira, eh. Escucho por atrás el tan. ¿A la, la una, agarra a uno, y agarra uno, ya agarra el otro. Oh, se lo ¿A somos hay por tres? acá. Oh, no, ah. Tan. Uy, uh, uh, cuidado, cuidado, cuidado. Ay, Ay se sí me dio. Estuve uh, matándole, yo voy a ayudar a Nick. Ok, ok. Uy, uy, uy, uy, dos, dos, dos. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Sigue, sigue, sigue, sigue. Ayúdame, ayúdame, Muerto, muerto, Ya está bien. ¿Qué vida, Nick? No, no, no, no, no, ya no, ya te no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, no, no, no, no, me quedé sin bala, voy a arreglarlo. A la neta, pues. Permiso. Otra vez. <risa> no, cuidado, cuidado. Si sí, sí, sí, llego, si llego, si llego. No, no llego, güey. Ni de chiste, pegado. <risa> <me one>. <risa> like <risa> Uy, faltan los que están allá desde lejos. Y otros dos por allá, y otro por allá. Yo voy a el botiquín o el desfribeleador Man, le queda un desfribeleador Solo queda uno, ¿no? Epe... Mmm, sí, sí, sí. guárdatelo, guárdatelo, por si acaso. Lo tengo, lo tengo yo Para yeah. que yeah. no Agarra, agarra la lata, ¿Es pues está ahí... No otro. <risas> agarra la otra lata de gasolina Target Ayúdame Eh, yeah, ahorita voy, voy, voy Baja, baja, no. Ay. A ti corriendo, estoy corriendo. Yeah, vine, vine. Lo voy a dejar acá para que no, no me se vuelta un montón de los estos Bújate, bújate para allá. ¿Dónde hay tú? Hay dos barriles? No, hay solo hay un, uno, solo hay uno, solo hay Acá, acá hay otro, acá hay otro, mira. Ay, wey, chery, ¿Dónde gracias. está? ¿Dónde está muerto el. El Bill? Ahí me hay uno, hay uno, ese agarre llena. Voy a traer otro que está por allá lejos. Espérate, güey, me se va a morir. <ríe> Me pongo en la línea y voy corriendo, contigo Si quieres, o mejor espera, creo que mejor esperes, ¿eh? para que esté libre el camino ¿Qué estoy, Sí sí sí. si, sí, si, sí. si, si, Ya lo tienes, ¿verdad? Ataque infinito Ah, ve matando, ve matando Ahí, ahí, ahí yo veo harto hombres por ahí Estoy con los bots, así que, estoy con los Tengo ayuda de los NPCs Estoy, estoy, estoy ¿Dónde era? Acá uy mi carro Ah, ya, no ves. ya está, ya ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien, no, te preocupes. ¿Por qué no, vas, ¿no? ¿no? Ay, está bien. Ajá, está está bajando, bien, está bajando, está este wey, ahí. Thanks. Bien, Otra, está Ay, que me... no. Ya está Marta de dentro de ¿no? Ahí hay otro. Otro. otro? Fúrate, fúrate, fúrate, fúrate. ¡No, dispares. ¡Qué pasó? qué pasó? ¿Por qué te caíste? ¡Me <risa> memoria de quién. Ah, no solo de Rochelle. No, me voy a Rochelle. Ah, tú puedes subir sí, a carro. Me ibas a Y espero que les haya gustado el video. Eh, recuerden dejar like si les ha gustado el video. Suscríbanse y esperen porque subiremos más videos eh, de Left Real No, no se impacienten. Bueno, eso es todo. <ríe> Adiós.